Hoy estoy vacío, hoy mi alma no tiene consuelo alguno, hoy me siento por el suelo, estoy por estar, porque ya no estoy. Hoy no quiero beber, hoy no quiero comer, hoy no quiero dormir, pero tampoco quiero existir. Te levanto la mirada porque en ella no encontrarás nada. Hoy vivo en soledad. Hoy me siento solo. Hoy no quiero llorar. Hoy lo que ves no está. Hoy te quiero gritar que quiero escapar de mí. Hoy no sé qué tengo, hoy solo sé que no estoy. Hoy me cuesta pensar y no puedo ir, no sé cómo salir de mí. Y no sé si gritar o solo descansar. Hoy estoy perdido, hoy estoy... escribir más, lo siento, es una tortura escribir lo que siento adentro, si te gustó, no puedo más, lo siento.